Soy Ana Olivera, intendenta de Montevideo, capital del Uruguay y los estoy invitando a participar el 30 de noviembre, el 1 y el 2 de diciembre de este año de la decimosexta reunión de la red de mercociudades, sin duda la red más importante de, de nuestra región y aspiramos a que gobernantes de provincias, de municipios, de estados, eh, representantes de las organizaciones sociales, lleguen hasta Montevideo para nuevamente forjar esos lazos que tienen que ver con nuestra historia, porque justamente estaremos culminando nuestro Bicentenario. Desde ya, bienvenidos a Montevideo. Durante la cumbre, Montevideo celebrará la integración y abrirá sus puertas a toda la ciudadanía, bajo la convicción de que el Mercosur se construye con participación ciudadana. En los tres días de la cumbre, más de un centenar de autoridades locales y diversos actores de la integración abordarán la temática libre circulación de personas como un derecho fundamental con el compromiso de impulsar logros concretos hacia la construcción de una ciudadanía regional inclusiva. Oficiarán de sede de este encuentro el edificio Mercosur, la Intendencia de Montevideo, la Torre de las Telecomunicaciones y la Torre de los Profesionales. Ciudadanas y Ciudadanos, sean bienvenidas y bienvenidos a Montevideo, capital del Mercosur. La Cumbre de Mercos los espera.